Gladys, ya culminaron, ¿correcto? Sí, doctora, eso sería todo. Muchas gracias, doctora. No, gracias a ustedes. Muy buena exposición, muy buena simulación de audiencia. A ver, ¿alguien más que falte? Doctora, muy buena noche. Le saluda Pedro Coronel Laira. gracias, Pedro. Doctora, falta el grupo de la compañera Tatiana, eh, el señor Roger Castañeda. El que le habla y otro compañero, porque el compañero Víctor ha pasado a otro grupo. Doctora, el, el compañero Roger Castañeda, que tenía que desempeñar el rol de juez por problemas mayores de trabajo, doctora, se, se encuentra lejos de su vivienda y no puede en realidad eh, representar su papel. no Entonces... Eh, no sé si tendría usted a bien para el, la próxima clase exponer nosotros pues, ¿no? Ya, correcto, está bien. Ustedes ya lo hacen en la próxima sesión, pero acuérdense que la próxima semana tenemos examen, ¿ya? Entonces sí. lo haríamos, ni bien empecemos, para que después puedan dar su examen, ¿ya? Su parcial. Ahora, bien, doctora, eh, estoy muy agradecido. Diga, doctora. No, sí. Eh, a no. ver, para la próxima, próxima semana van a... Sí. Dime, Walter, creo que es. Sí, Walter. Sí, doctora. Doctora, buenas noches. Doctora, este... Yo estoy en un grupo solamente con el compañero Wally porque nosotros, como yo he sido eh, el último en integrarme a, a las clases porque no me podían habilitar la matrícula, todo eso, yo no tengo grupo. Los grupos están establecidos desde un inicio. Entonces, como el compañero Wally siempre también tiene o sea, yo, yo primero no sabía, pero el compañero Wally es policía, trabaja en el BRAE y siempre creo que van en operativos no sé, por ejemplo, hoy día he tratado de comunicarme todo el día con el compañero Wally e, y no he podido entonces, este, el compañero Wally tenía el, tenía el trabajo teníamos que, que hacerlo este, y de, de verdad, de verdad yo, doctora creo que estoy faltando a mi palabra porque Deberíamos haberlo hecho ahora. Yo me siento un poco mal por no, no, no cumplir ¿no? Con, la, con la actividad que, que tenemos que hacer de la exposición. Y somos solamente los dos. Y, y hemos, hemos tratado el tema todo. Sino que como ahorita yo estoy en una zona rural, yo estoy ahorita en la chacra. Este, no, no tengo, por ejemplo, la accesibilidad de... de ¿Cómo se llama? De sacar toda la información, así, en, este, imprimirla y todo eso. Entonces, para eso, este, el compañero Wally me ha ya, yo lo hago, quedamos con él, coordinamos todo, pero el compañero Wally está en, ahorita en operativo. Entonces, ni siquiera puedo comunicarme, pero ayer me mandó, me dijo, este, vamos a hacerlo ya, hoy día vamos, quedamos en coordinar toda la mañana para hacer el trabajo, pero, o sea, eh, su trabajo ahí en el Brad, no, no sé, es así medio medio movido así entonces doctora yo le pediría que si la próxima clase ingresando ni bien ingresamos porque hay también parcial ya y esa que sea la definitiva doctora y si en esa vez no no no cumplimos ya pues ya me abstendré a lo que me corresponda por mi responsabilidad por por mi mala coordinación y eso es lo que le pediría doctora doctora buenas noches el alumno Víctor y doctora. Sí, buenas noches, Víctor, dime. Sí, doctora. Mi compañero Wally, doctora, él este, trabaja, como dice el compañero Walter, trabaja en la policía y ya ha salido de urgencia, doctora. A, sí. Sí, ahora voy a sido una comisión. Sí, sí, eh, Walter y Víctor, no se preocupen. En realidad, este, yo con Waldi, eh, yo ya le he enseñado en, en cursos anteriores y yo sé que él es efectivo policial en este, eh, ejercicio. Y él también se comunicó conmigo que se estaba trasladando eh, para el operativo porque ustedes saben que el día del lunes va a haber paro, ¿no? Entonces los estaban trasladando para resguardo, ¿no? A los efectivos policiales y él se estaba trasladando de una vez con motivo uno para los estaban ubicando para el, el tema del paro, y eso lo comunico para que en realidad no piensen que yo tengo consideraciones quizás con unos y no con otros, sino que su compañero en realidad sí me llamó, se comunicó eh, minutos antes conmigo, me hizo una videollamada, se, podido, se pudo visualizar que él se estaba trasladando eh, del lugar donde trabaja, y se entiende también, y creo que cada varios de ustedes también son efectivos policiales en ejercicio, de que se les ha dispuesto pues el traslado por motivos también del paro no y lo estaban haciendo el día de hoy para evitar pues que después no puedan pasar y entre otras circunstancias entonces en ese caso con el con el grupo también que han comunicado este la próxima este con el grupo perdón que, me, que acabamos de mencionar que también señor una compañero un compañero creo de eh, percance de fuerza mayor lo van a realizar la próxima semana ya la próxima semana lo realizamos antes del parcial eh, cualquier persona que también tenga pendiente regularizar conmigo prácticas o algo, lo vamos a realizar en esa sesión y luego sus notas. Ahora, antes que se me pase, Walter, eh, te voy a habilitar para que puedas dar parcial, Walter, pero no puedo decirte ahorita porque sería como que no hubieras repasado, no hubieras estudiado. ¿Te parece bien, Walter, el día miércoles tú me avisas en qué horario te conectas, como es feriado y no te va a afectar con otra clase? Me avisas y yo te habilito el examen por una hora. ¿Está bien? Sí, doctora. Sí, está bien. Muy bien, doctora. ¿Ya? Ya, Entonces, eh, coordinamos nomás la hora. Y... Sí, no te preocupes. sí. El día miércoles, por favor, Walter, eso sí te voy a rogar porque a veces se me pasa. No, eres, no es el único curso que estoy enseñando y lo más probable es que habilites el día para que varios de mis alumnos puedan dar parcial de los que también han tenido problemas con el tema de matrícula, te voy a pedir que me escribas y yo ahí coordino contigo para habilitarte el parcial. Ya, en último de los casos, si no lo voy a habilitar el día de mañana y, y tú, bueno, me escribes y yo te digo, está habilitado para tal hora, ¿ya? O vas revisando. Ahora, por si acaso, únicamente su compañero Walter está habilitado para que pueda regularizar el tema de ese parcial, que es el primero. Los demás, y así sea que se han reincorporado, ¿no? Pero que, a los cuales les no me han indicado, tampoco me han señalado porque no dieron. Muchísimo menos me han dado un correo de administración. No tienen por qué dar parcial. Solamente su compañero Huartel es el único que tiene que dar parcial. El resto de personas que ya lo dieron se mantiene su nota. ¿Ya? Ahora, eh, por favor, eh, cuando yo... Tengo que solicitar que me, que me habiliten el llenado de actas una vez que nosotros como docentes llenamos el acta y eso se los comunico para que no vayan a haber problemas y después me estén llamando o escribiendo, llamando a administración por qué no figuran las notas. Cuando yo voy a pedir que me habiliten las actas, automáticamente el sistema borra todas las notas ya, borrar borra lo más probable, primer y segundo parcial, no me acuerdo, en realidad, no sé si es que solamente me van a borrar las del primer semestre eh, o todas, entonces lo que yo voy a volver a hacer una vez que me habiliten y su compañero de parcial, voy a volver sí. a hacer el llenado íntero de todo, eso quiere decir K1, K2 de primer parcial, sus notas también del segundo parcial y ya también eh, la próxima semana voy a llenar sus notas ya del K2 porque recién están terminando de dar práctica, ¿ya? Del K única 2 de la tercera semana. Bueno, yo en realidad, como ustedes, como grupo, no tengo ningún inconveniente. Casi el, puedo decir que el 99% concurre a mi clase y cumple con sus tareas. Así que no, no, no va a haber ningún inconveniente y no creo que ninguno se lo haya desaprobado conmigo. Entonces, en ese aspecto ya vamos regularizando ello. Doctora, disculpa, eh, por doctora, el hola, doctora. doctora disculpe para terminar. Este, el, miércoles feriado. el día a ver, de un mañana. Dime Walter, dime. Doctor, el día de mañana no voy a poder porque el día de mañana me estoy desplazando hacia la ciudad de Ica, estoy viajando. Y la conexión en el camino a veces es demasiado dificultosa. A partir del día lunes, en cualquier momento sí lo puedo hacer. Y si el, el miércoles es feriado, pero nosotros tenemos no, claro. parcial de solución de conflictos, de eso no hay problema. Pero, pero a la par, este, o sea, en ese, casi en, el, a, en ese horario, después de eso sí, sí se puede hacer. Sí, el miércoles sí, sí lo puedo hacer. No, claro, sí. Yo lo, mira, Walter, yo te voy a habilitar para el día miércoles, porque es el primer parcial. Te voy a habilitar para el día miércoles, quizás a eso de las. 3 de la tarde, 4 de la tarde, cosa que tienes un tiempo prudencial antes que empiece el otro parcial, para que puedas darlo con calma y ya tú me mandas mensaje y me dices, doctora, ya terminé de dar parcial. Entonces, cosa que una vez que tú ya culminaste, yo empiezo nuevamente el llenado de todas mis notas, ya, porque una vez que me habiliten el acta contigo, me van a hacer el borrado de notas automáticamente, porque el sistema elimina todo. Ya, no se preocupen que sus notas no van a variar de ninguno de ustedes, se van a mantener las mismas y va a continuar el mismo desarrollo, ya. Eh, ahora, el día que solamente el que va a tener examen ese día va a ser su compañero Walter, por si acaso, ¿ya? No hay ningún, eh, su, el examen de ustedes igual va a ser el día sábado, ¿ya? El día sábado lo voy a programar más o menos entre las 8 de la noche hasta las 9 y media, como siempre. ¿Ya? Y durante las primeras horas, por favor, lo que sí les voy a pedir es que ese día los que saben que están pendientes de realizar su sustentación o su simulación de audiencias, ingresen a la hora. Ya para poder iniciar puntual y que luego puedan puedan dar su parcial porque si no, no nos va a alcanzar tiempo. ¿Ya? Eh, ¿Alguna otra duda o consulta? Si no, para continuar. Doctora, disculpe, Mike Calderón. Dime, Mike. Este, doctora... Eh este cómo se llama el, el el examen se va a poder este como te digo va a ser eh, se va a poder eh, avanzar retroceder verdad Mm. Lo que pasa es que el, el, en realidad no me permite regresar y retroceder, lo que voy a hacer es que les voy a poner, no les voy a poner una pregunta cada una, sino les voy a poner de dos en dos, de tres en tres, como se los puse la vez pasada, con la finalidad para que tengan como que tiempo de analizar, analizar y ya luego... Ajá, tienen... correcto, correcto, ¿Ya? correcto doctora, muchas gracias. Sí, no se preocupen en ese aspecto, ya... Eh, ¿Alguna otra pregunta respecto a ellos, sino para avanzar? Doctora, buenas noches. Bueno, eh, ya también le había comentado un poquito el problema que tuve sí, David. en la clase uh -huh. pasada. Sí, para que mi grupo también, para la próxima clase pueda exponer, por favor. Ya, David, ¿vas a pasar tu video ahorita o vas a exponer la siguiente semana? Eh, Tú realidad Sí, de todas maneras, este, ¿no? nuestro grupo va a exponer, pero no sé si es... este. ¿Cuánto tiempo bien? más o menos dura tu video, David? A ver, el video dura 51 minutos. Ya, a ver, vamos a ponerlo un rato por lo menos que vean por lo menos ellos cómo se desarrolla el tema de las audiencias. Nosotros agradecemos mucho, David. No, gracias, eh, gracias. Lo ponemos y después, si no, yo lo corto para que me dé tiempo de acabar. En realidad, los puntos que nos faltan tocar eh, de los temas son sumamente ya sencillos. Es la última parte de la ley, que son disposiciones transitorias y que son eh, otro punto más, pero son sencillos que los vamos a acabar, yo creo que en 20 minutos. Ya, entonces, avanzamos mejor con el video y luego yo culmino. ¿Correcto, David? Perfecto, gracias. Profesora, un, solamente un favor, ¿podría repetir eh, el examen que se va a realizar el día sábado de qué hora, qué hora es? Ya, el examen yo lo voy a poner, de, lo voy a colocar, en realidad lo voy a, eh, más o menos lo voy a señalar desde, las 8, de la ma desde perdón, de las 8 de la noche hasta las 9 y media, pero eso no quiere decir que ustedes recién van a ingresar a las 8 de la noche, ustedes ingresen antes para que también estén, estén presentes para la exposición de sus compañeros, ya por favor. Muchas gracias, profesor Ya. A ver, David, ¿puedes proceder con tu compartir? Sí, dime, Luz. Profesor, este podrías decirnos cuáles son las PPT que vamos a ah, La tercera unidad ingresa, ¿ya? Ya, profesora, muchas gracias. Sí, no se preocupe. No se escucha. Días en la ciudad de Guadalajara, siendo las 10 de la mañana del día 18 de, de julio del año 2020, en la sala de audiencias virtuales de la Corte Superior de ANCAS, vamos a dar inicio a la audiencia de juzgamiento programada en el, el expediente número 1573 del 2019. En lo seguido por. José Antonio Rimas Ramírez, otra y otro. Juez a cargo de la audiencia, de Torres. Vamos a proceder con la acreditación. Señor José. Rimas. Muchas gracias. Muy buenos días, abogados. Eh, mi nombre es José Rimas Ramírez, eh. Estoy ubicado en la dirección Girón, La Sanitaria, número 364, barrio de Nipampa, Independencia, Huaraz, con electrónico, corte.rimarran.com arroba email y número de celular de contacto es 990-2104-721. El DNI es 449 8925 muy bien, señora magistrada, ante todo, muy buenos días este, con su judicatura y representante de la demandada de rama material. Quien les habla, la abogada de Sofía Pecho Silva, con número de registro 2167 del Colegio de Abogados de Ancash, domicilio procesal de San Martín número Segundo piso de la ciudad de Guarasta, y electrónica número 18966, correo electrónico de gmail.com número de contacto 9519427. En esta oportunidad ejerciendo la defensa técnica del accionante José Antonio Rima. Abogado, eh, drama, el abogado de Terramo es el 077 mi registro es el 37874 de Lima y la caja electrónica señalada señala del auto será 12.810. Bien, hemos escuchado la acreditación de las partes y quisiera saber si alguno de ustedes tiene algún inconveniente que esta audiencia se lleve de manera virtual. Bueno, ninguna, ronda, señora ministra. Ninguna, ninguna, ninguna. Bien, entonces, con esa antigencia vamos a continuar con el proceso, es una audiencia de juzgamiento Ya habíamos eh, realizado, la eh, señalado las pretensiones en materia de juicio, por lo tanto tenemos de que eh, no existiendo excepciones ni defensas previas, voy a proceder a... Señora magistrada, ¿Sí? disculpe. Un momento, antes de que con la audiencia, quisiera precisar lo siguiente. Este, y, y tras recibir la contestación de la demanda, me ha informado y ha corroborado el CTS presentado por la parte demandada que, en efecto, eh, los últimos días de diciembre. Eh, y la, entre la primera semana de enero le han abonado la CTS que se demandó y que fue en materia de pretensión por no le abonado en su oportunidad en su liquidación. Sin embargo, como se le ha abonado este concepto, él mismo debe de ser excluido este, y, y no existe mayor inconveniente en eso. Respecto del reclamo de CTS, se desiste porque ya ha sido abonado. Señor José Antonio Rima Ramírez, su abogada ha indicado que usted se está desistiendo del extremo del pago de la CTS. ¿Es correcto este desistimiento? Es conforme a su correcto. Bien. Eh, Las aseveraciones que se hacen en esta audiencia tienen el carácter de declaración girada. Por lo tanto, no es necesario legalizar la firma para el desistimiento indicado. En Bien, entonces vamos a escuchar al señor abogado y señor abogado respecto al desistimiento de... de, de, de ¿Sí? ¿Conforme? Habiendo mostrado la de la magisterial, consecuentemente, se tiene desistido de este extremo. Y continuando con el proceso, teniendo en cuenta que no hay posiciones ni defensas previas, voy a proceder a escuchar la teoría del caso. Doctora. ¿Su micrófono? Sí, doctora, disculpe. Muy bien, son aquellos en los cuales no existe conflicto de voluntad. Se busca todo necesario para que la parte solicitante salvaguarde sus intereses. ¿Ya? Eh. En esta misma línea de ideas, en realidad bajo la, la conceptualización que acabamos de señalar de lo que es un proceso no contencioso, debemos tener en cuenta que eh, estos procesos no contenciosos o de jurisdicción voluntaria son aquellos en los cuales se ventilan asuntos en los que no existe, al menos en teoría en realidad, conflicto de intereses como hemos mencionado o litigio, ¿no? que quiere decir que no hay sujetos que asuman esta calidad propiamente dicha, tanto con lo que es demandante, demandado, sino que eh, sin que ellos yo OXTE, que lo que se realice dentro de nuestro sistema y se presente en una figura respecto a lo que es la oposición, ¿no? En tales procesos en realidad o procedimientos quienes nos promueven solicitan por lo general en sede tanto judicial o notarial que se preste autorización para llevar a cabo ciertos actos jurídicos o que se homologuen o pueden aprobarse estos o que se documenten, se certifiquen o declaren determinadas situaciones también de orden jurídico. O que finalmente puede ser de, eh, también se fijen plazos o se dispongan medidas de protección. Ya ahora la nueva ley procesal de trabajo como tal, además de la consignación que ya era normada en realidad por la anterior legislación en mérito a lo que son estas normas sustantivas vigentes como ley como lo que es la Ley General de Inspección de Trabajo, eh, se han agregado y se agregaron nuevos procesos no contenciosos como lo que es la autorización judicial para el ingreso al centro laboral o la entrega de documentos. ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? La anterior ley, eh, la anterior, eh, ley con respecto a materia laboral, no regulaba todos los procesos no contenciosos que actualmente regula esta nueva ley. ¿Qué quiere decir? Que se incorporaron otros teniendo en consideración las normatividades vigentes en materia laboral que se aplicaban y que regulan también en base a esta nueva ley procesal de trabajo, que es, eh, como les había mencionado, la Ley General de Inspección del Trabajo, que es la Ley 28.806. Ahora, es así que se agregaron a estos procesos no contenciosos que ya regulaba la anterior ley, nuevos, como los que son la autorización. Los juzgados de paz letrado en realidad, y sin importar la cuantía, este tipo de procedimientos especiales no contenciosos. Asimismo, también eh, resulta aplicable en que son las disposiciones contenidas en el Código Procesal Civil referidas precisamente a esa disposición complementaria de esta nueva Ley Procesal de Trabajo. ¿Qué quiere decir? Como nosotros hemos venido desarrollando en clases anteriores y, hemos, y les he indicado, en materia procesal, y a esta nueva ley procesal de trabajo se aplica supletoriamente en lo que establece el Código Procesal Civil en los diferentes procedimientos que regula esta nueva ley. Y es así que estos procesos no contenciosos también, lo que no se desarrolla en esta, se va a aplicar supletoriamente en lo que disponga el Código Procesal Civil y tal y como lo ha dispuesto esta primera disposición complementaria de la nueva ley procesal de trabajo. Ahora, y esto es algo que ustedes deben tener en cuenta, este tipo de procedimientos no contenciosos que contempla esta nueva ley procesal de trabajo, trabajo, lo ve el juez de paz letrado, cualquiera sea la cuantía, no importa si la cuantía supiera las eh, 15 unidades de referencia procesal, las 20, las 100, no importa, estos tipos de procedimientos los va a ver lo que es el juez de Así paz una... letrado competente, ¿ya? ¿sí? ¿Alguien realizó alguna pregunta o se le prendieron su audio de casualidad? No sé. Bueno, a ver, continuemos. Eh, respecto a lo que es los procesos no contenciosos, debe tenerse eh, especialmente en cuenta en lo que sea pertinente eh, los siguientes artículos respecto a lo que regula el Código Procesal Civil. Esto es, ustedes saben... señalando, esta nueva ley procesal de trabajo aplica supletoriamente en lo que establece el Código Procesal Civil en relación con lo que establece la primera disposición complementaria de esta nueva ley procesal de trabajo. Es, mención, es necesario y pertinente establecer qué artículos se aplican supletoriamente eh, del Código Procesal Civil. Nosotros sabemos que se aplican supletoriamente, yo lo hemos mencionado en clases anteriores sobre los requisitos y, y anexos respecto a la solicitud no contenciosa, que debe indicarse que la solicitud debe cumplir con los requisitos también y anexos que contempla la demanda respecto a los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil y el 16 y 17 también de la nueva Ley Procesal de Trabajo. ¿Ya? Ahora, sobre la admisibilidad e inadmisibilidad respecto a lo que es la, la solicitud no contenciosa, es de aplicación a este proceso también lo que dispone el artículo 551 del Código Procesal Civil, según el cual el juez al calificar la demanda en realidad puede declarar su admisibilidad o improcedencia eh, con arreglo a lo que disponen los artículos 426 y 427 del Código Procesal Civil respectivamente, ¿no? En el caso el juez declarará inadmisible la demanda, concederá al demandante tres días para que pueda subsanar la omisión o defecto bajo apercibimiento nosotros ya sabemos de archivar el expediente siendo esta resolución de carácter inimpugnable y si la demanda es declarada finalmente improcedente, el juez orden ordenará la devolución de los anexos presentados, ¿ya? Tanto los que son para la presentación de solicitud no contenciosa que guardan relación con lo que establece el artículo 424 y 425 del Código Procesal Civil, así como también para la inadmisibilidad perdón, e improcedencia de esta solicitud no contenciosa. También eh, respecto a lo que es sobre la contradicción en el proceso no, contencio, no, este, no contencioso. Pero acá, a ver, vamos a ir continuando con respecto a las diapositivas. Esta nueva ley procesal de trabajo contempla procesos no contenciosos como es la consignación, la autorización judicial para ingreso al centro laboral y la entrega de documentos. La autorización judicial para el ingreso al centro laboral y entrega de documentos es la implementación que se incorporó con la eh, entrada en vigencia de esta nueva ley procesal de trabajo. ¿Ya? Ahora... Como les había señalado como normas comunes, esta competencia tienen los jueces de paz letrados laborales sin importar cuánto sea la cuantía. Es decir, no se confundan, acuérdense esto, si yo en el examen les, consulto, les pregunto eh, quiénes son competentes para conocer los procesos no contenciosos y si les pongo varios, así este que sea una cuantía superior a las 100 unidades de referencia procesal, ustedes tienen que marcar por competencia los juzgados de paz letrados ya. Como Ay, habíamos claro. mencionado hace un momento, se aplica supletoriamente lo que establece el Código eh, Procesal Civil respecto a lo que son requisitos y anexos de esta solicitud no contenciosa, de acuerdo a lo que establece sí el artículo 16 y 17 de la nueva Ley Procesal de Trabajo para lo que es la demanda en relación con lo que establece el artículo 424 y 425 del Código Procesal Civil. Ahora, Respecto a la improcedencia, lo que yo también ya les había mencionado hace un momento, de acuerdo a lo que regula el artículo 761 del Código Procesal Civil, en los procesos no contenciosos serán improcedentes en relación a lo que es la recusación del juez y del secretario del juzgado, también las excepciones y defensas previas, las cuestiones probatorias cuyos medios de prueba no sean susceptibles de actuación inmediata, la reconvención, el ofrecimiento de medios probatorios en segunda instancia y también las disposiciones contenidas en los artículos 428 respecto a lo que es la modificación y ampliación de la demanda y 429 respecto a lo que son los medios probatorios extemporáneos. Ahora, debemos tener en cuenta eh, y en estos artículos que se aplican supletoriamente el código procesal civil, en referencia a lo que es la contradicción en el proceso no contencioso, es importante en realidad mencionar en esta parte la contradicción de que el emplazado eh, con lo que es la solicitud puede formular también la contradicción dentro de los cinco días de que es notificado con la resolución que admite esta solicitud no contenciosa, ya, anexando también los medios probatorios, los que actuarán también en la audiencia de actuación y declaración judicial. Ahora, sobre el trámite respecto a lo que es este proceso no contencioso, eh, es permiten, podemos señalar, no, indicar que una vez que se admite lo que es esta solicitud no contenciosa, el juez va a fijar fecha para lo que es una audiencia de actuación y declaración judicial, la que debe realizarse dentro de los 15 días siguientes bajo responsabilidad, salvo excepcionalmente que el emplazado estuviera fuese del país o se trata de una persona indeterminada o incierta, ¿ya? En estos casos, eh, va a ser fuera de lo que son, se va a poder extender este plazo de 15 días siguientes. Tengamos en cuenta y no confundamos que si bien es cierto, estamos mencionando que estos procesos no contenciosos, no existe un conflicto de intereses ni de voluntades, sino que generalmente estos se dan con la finalidad de que el juez eh, declare un derecho o amparando la realización de un determinado acto procesal que necesita ser necesario por alguna de las partes para acreditar una determinada situación. Sin embargo, también cumple con ciertas normatividades y se aplican supletoriamente ciertos procedimientos que regula el Código Procesal Civil y sí se requiere para la realización de esos procesos no contenciosos convocarse a una audiencia. No significa que únicamente, pese a no haber un litis dentro, del, dentro de los mismos, no se va a convocar a audiencia. Tengamos en cuenta y bajo los parámetros y principios que regula esa nueva ley procesal de trabajo, uno de ellos también es la oralidad. Entonces, Basándonos en ello, también se requiere la actuación de actos procesales, esto quiere decir de una audiencia para resolver esta solicitud peticionada por alguna de las partes. ¿Ya? Ahora, con respecto a lo que es una vez que en audiencia, vamos a, vamos a ir explicando, dime Alex, Doctor, una breve consulta. Sabemos por decir que en un proceso no contencioso no hay litis, no hay, ¿no? Y podemos mencionar un claro ejemplo de reconocimiento de un hijo, ¿no? Cuando uno lo quiere reconocer voluntariamente, etcétera, ¿no? Ahí es rápido. Pero en este caso, ¿cómo se definiría un proceso no contencioso en un tema laboral? De repente, cuando ya tengo todas las pruebas que, digamos, indiquen la culpa de la parte demandada, si ¿sí tengo todas las ganas. Gracias. ¿te refieres a cuando la parte reconoce su...? Claro, se allana, por así decirlo, ¿no? Porque es un poco raro escuchar que no hay un proceso de contención según la ley en rápido. En...